Esta semana Antel hizo un anuncio que nos sorprendió a todos, incluido a, a los dirigentes del gobierno, a los legisladores del Frente Amplio, al presidente de la República que dijo desconocer un negocio que está emprendiendo el ente, que es, como todos ustedes saben, la construcción de un estadio, levantar el cilindro municipal para construir un estadio para Antel. Cilindro municipal que se cayó el techo en la intendencia de Montevideo intendencia que recauda un millón y medio de dólares por día que debido a su deficiente gestión ha llevado a que tengamos en el medio de Montevideo ese agujero que es el cilindro y ahora tiene el salvataje por parte de Antel que a partir de la construcción de ese estadio de poner 40 millones de dólares de la empresa lo va a levantar algo que está por fuera de las competencias de Antel. El artículo 190 de la Constitución es bien claro al establecer que Antel no puede hacer ningún negocio extraño a su giro, es decir, las telecomunicaciones. Antel, como servicio descentralizado que es, no puede destinar recursos para otra cosa que no sea las telecomunicaciones. Así que esa inconstitucionalidad, esa ilegalidad, hace que no haya ni que discutir si es viable, si no es viable, si este Antel va a ganar o va a perder plata con esto. No lo puede hacer. Y cuando entendemos que la política está por encima del derecho, lo político está por encima de lo jurídico, lo que hacemos es perder el Estado de Derecho. Ahora resulta que la Presidenta Antel dice que es por una cuestión de marketing. O sea que ahora el marketing está por encima de lo jurídico un verdadero disparate. Estamos convocando al presidente Antel y al ministro de Industria para que vengan al Parlamento y nos digan cuáles son las normas en las que se basan para llevar adelante esto que es inconstitucional.